Hola amigos, bienvenidos a una nueva naranja del taller de corte y corrección Hoy nuevamente con Adrián Lorea Hay gente que está refugiada ¿eh? en, un, en, una, en un sótano Y los bárbaros, kirguises, irrumpen en la casa eh, En la oscuridad escucharon los pasos, ya están a la escucha ¿eh? No es que los oyeron, este, este verbo está bien, bien puesto en la oscuridad escucharon los pasos que se desplazaban por sobre sus cabezas, ya están en el sótano y la gente entra en el piso de arriba, y el estrépito de trastos y muebles al volcarse. Miren, si nosotros ponemos un, una preposición como esta, en la oscuridad escucharon los pasos que se desplazaban por sobre sus cabezas entre el estrépito de trastos y muebles al volcarse. Fíjense esto que se produce acá, entre el estrépito de trastos esto es un recurso buscado se llama aliteración vamos al diccionario de la Real Academia Española y vamos a ver aliteración dice repetición es una figura retórica un tropo, es un recurso de estilo repetición notoria del mismo o de los mismos fonemas sobre todo consonánticos en una frase ¿eh? ahí tenemos las consonantes T, la R ¿para qué sirve todo eso? miren, acá no lo dice la, la academia pero para lo que sirve esa repetición de fonemas consonánticos para contribuir a la estructura o de expresividad del verso ¿por qué? porque gracias a la aliteración estamos reproduciendo el sonido de lo que estamos designando nosotros estamos designando acá un estrépito de trastos y reforzamos ese tr tr, tr, tr Hay un estrépito, hay un ruido como, como cosas de trastos. Agarren una rama y quiebrenla. Van a ver si no tiene eh, que ver con las consonantes R, la T, la S... ¿eh? hasta, miren, que la palabra crujir, por ejemplo, eh, o la palabra misma estrépito, ya están evocando mucho crac, crac, crac, crac en la cabeza. Bueno, con este pequeño, esta pequeña preposición de acá, entre, profundizamos en eso que se llama aliteración, y que no hay que confundir con un recurso bastante parecido, es un primo hermano, pero no hay que confundirlo, ¿sabes de qué hablo, no? La onomatopeya, ¿eh? El ruido de hacer ¡pam! por ejemplo, o slam de portazo, este, bueno, como venga, no hay que confundir la aliteración con la onomatopeya, que es la reproducción de un sonido, por ejemplo, hay un estallido y un autor puede poner, ¡blum!, así. Bueno, muchachos, el taller de corte y corrección también está estallando hacia los cuatro puntos cardinales, y eso se los debo a ustedes, ¿saben por qué?, porque a ustedes les encanta el programa y no dejan de poner qué cosa. Un buen pulgar arriba para Marcelo y Marco. Hasta pronto, amigos. Nos vemos con